Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy está con nosotros Dora Zamudio, quien nos va a enseñar a hacer un hermosísimo accesorio con un nuevo producto que llegó a nuestras tiendas y a nuestra página. Ay, me enrede, me enrede. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy está con nosotros Dora Zamudio, quien nos va a enseñar a hacer un hermosísimo accesorio con un nuevo producto que llegó a nuestras tiendas y a nuestra página de internet. Hola Dora, ¿cómo estás? Doña Carolina, muy bien, gracias. Eh, vamos a iniciar hoy con un hermoso brazalete, con un nuevo producto Media Tila de Miyuki. Bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Bienvenidos. Bueno, estos son los materiales que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Vamos a utilizar nuestra media tila, eh, dos colores, eh, mostacilla de Lika Miyuki, un broche corazón, eh, hilo de Miyuki, tijeras y aguja. Bueno, para iniciar nuestro proyecto, iniciamos con una mostacilla. La dejamos hasta el fondo y nos devolvemos por ella para hacer como un amarradito y luego enhebramos dos siguientes una tila tres mostacillas una tila tres mostacillas una tila y finalizo con tres entonces ella queda el inicio así, inicio con tres y finalizo con tres la sostengo y me devuelvo por la tila las tilas quedan hacia arriba, entonces enebro una delica, una tila y me paso por las tres mostacillas y subo al ojito de la tila vuelvo y hago una mostacilla y una tila avanzo las tres mostacillas y voy ajustando y me subo a la tila nuevamente una y una y atravieso las tres mostacillas y ajusto, ya va quedando así. Estas tres mostacillas que tengo acá las subo por el ojito de la tila y vuelvo y arranco nuevamente. Una mostacilla, una tila, y aquí me meto por la mostacilla y por la tila de una vez. Así, una mostacilla, una tila mostacilla la tila y la siguiente ya o sea que atravieso las dos tilas y siempre ajustando nuevamente mostacilla tila me meto solamente a esta mostacilla ya va quedando así entonces aquí dos mostacillas para subir a la tila si ustedes quieren giran para que les quede más fácil vuelvo y hago lo mismo una mostacilla una tila y es a la mostacilla y de una vez a la tila y ajustando mostacilla tila me meto a la mostacilla y a la tila de una vez atravieso las dos de una vez voy ajustando mostacilla tila y me meto la mostacilla de aquí abajo si yo ajusto ella va dando la forma, para subir siempre subo con dos mostacillas y me meto por la tila el tejido va sucesivamente hasta el largo deseado del brazalete que queramos trabajar entonces es mostacilla y tila de una vez. Mostacilla, tila y siempre me meto por la dos. Y así hasta darle el largo deseado. Dependiendo del tamaño de nuestra pulsera, la seguimos trabajando. Entonces aquí puedo girar y siempre para subir subo con dos mostacillas, que no se nos olvide y así sigo sucesivamente el proceso de los tejidos son continuos es un proceso muy repetitivo de nuestra pulsera y es muy bonita de trabajar igual estos proyectos los vamos a tener en nuestras tiendas en las clases los podemos realizar las niñas que están aquí en cali que les interese tenemos en el norte y tienda en el sur entonces así nos va quedando nuestra pulsera Vamos trabajando largo deseado. Entonces vuelvo y sigo mostacilla, tila. Y siempre paso por la tos. Vamos a hacer una última hilerita para hacer ya el terminado del broche de una vez. Entonces hacemos esta última. Entonces mire que el tejido siempre es el mismo. Y siempre templando. Que nos quede bien templadita. Con este nuevo producto se hacen cosas muy lindas. Se pueden hacer collares, anillos, eh, aretes. Entonces vamos a hacer muchos proyectos lindos con esto. Bueno, entonces aquí voy a cerrar solo con mostacilla. Luego de que he colocado las mostacillitas para cerrar, Voy a quedar como en la mitad del brazalete para poder colocar el broche. Entonces ahí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Para hacer esta colita. Me devuelvo y hago a la mitad de 9 para crear un centro. Colocamos, enhebramos 5 y el broche, así. Es como haciéndole una argollita al brochecito. Y esto, para que nos quede bien ajustadito, nos devolvemos por todas las mostacillas para darle más firmeza al broche. Esto lo podemos repetir unas dos, tres veces. Para que quede más rígido. Aquí ya bajo nuevamente. Y empiezo a meterme. Por dentro de la mostacilla. De la tila. Como cuando uno quiere esconder el hilito vamos bajando varias veces para poder que nos quede un buen remate entonces digamos que estoy acá entonces yo puedo hacer el nudito de costura que uno generalmente hace cuando hace remates entonces nudito de costura me meto nuevamente por todas las mostacillas mire siempre es como que el hilo no se nos vaya a ver atravesado yo nunca corto donde hacemos el remate o el nudito porque hay veces ahí se nos puede desbaratar. entonces aquí ya cortamos y así nos quedó nuestro brazalete este es el broche corazón es un acabado muy bonito todos estos materiales los encontramos en nuestras tiendas en carro en cali o en todas las ciudades aquí nos quedó nuestro brazalete Espero les haya gustado, las conseguimos en muchas tonalidades, si quieren hacerla en un solo tono la pueden hacer en un solo tono o si quieren manejar hasta cuatro tonos lo podemos hacer, hasta otra próxima oportunidad, muchas gracias. Bueno, esperamos que les haya gustado el video de hoy y no olviden, no olviden nada, no, no, no olviden todo. Ya. Bueno, bueno, esperamos que les haya gustado el video del día de hoy. Dorita, muchas gracias por o estar usted, con nosotros. Hola, Carolina. gusto ¿dónde te pueden encontrar? Eh, para todas ustedes, mis redes sociales son en Instagram, Sari Design, y en Facebook, Sari Design. Bueno, recuerden que pueden encontrar la media tila de Miyuki en todos nuestros almacenes Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga y en nuestra página de internet. Chao, chao.